que se mande el muro. Ey, ey, ey, ey, Roberto, son mi mi hijo. Tengo un salto tulio. Tengo un salto tulio. Nada, que lo vende, hermano. Nah, no, Roberto, hermano. Pipi me no va a dar 150 a dar pues... mil por él. ¿Cómo? Uf, el, uh, ¿Cómo hacer usted la cagada, señor? Con eso con eso ya le alcanza para para Audi. Tío. No, ese carro me regaló es caro. Uh, uh, uh. Acabé de reparar uh, el carril. Uh, uh. <ríe> No, Debe permiso, a gente. Debe permiso, déme permiso. Sí, es tan amable. Ay, ay. ay, ay. Este... ¿Qué tal este no, Venezuelano? No, no, Ey, pipi, le Démosle vos, Carlos. Primero qué me seno, intenta vender hermano. el carro. No. Eh. Primero me eh, intenta ver, vender el carro. Y ahora me lo quiere montar con su con carro. No, no, no. Oye, eh, María, hermano, volvete serio. No, volvete serio. Vos, mira, no, vea, vea lo acabo de reparar y me costó 10.000 mil la de raca reparada. Camine, no, camine. Oiga, hermano, Oiga, Oiga, hermano, venga, de Contame. verdad nadie me... Mano, voy a ir a cambiarle el color a este carro. Mano, no, no me compras este checho. Déjenselo así, déjenselo son, así, son por favor. Yo 300, le pago 300. hasta 30 mil si, no, le, si, el, si, el, si el, no se lo cambiamos. Pase ¿Tú? a ver la vuelta, pase a ver la vuelta. Pase <ríe> la vuelta <ríe> para usted, Mano. Sí, venga, venga, hermano, necesito el man que me iba a vender el Audi y la moto. ¿Dónde está? Espere, hermano, espere, que ya está entrando, ya está entrando a mi hijo. Venga, le hizo. Pipi está ahí, ¿ve? lo que le ahí. Pipi. Oye, Pipi. Ah, sí, montaño. yo también estoy, a tanqueo, estoy bien. Bidón. ya tan quieto. Y también el Audi. No, no, no, Jiménez. Se sí me... sí. sí fue, se sí fue. Ay, María, qué mamera, mi. Que descontrol aquí en de el taller, mi? Ay, María. Se le ofrece mucho, algo a la gente. Miren, esos son sin mente, hermano, que me hicieron aquí esa este de, de, de, de, de, de, de, de, vuelta. No, listo, listo, caballero, no nada, ni a sí, pasar no, para ver cómo estaba esto sí, por acá. Sí. Un descontrol, ¿verdad? más complejo este... porque llegaron como en una fiesta Ay, 20 personas mía. y eso. Se nos metieron sí, no, a esta... puro coronavirus, puro coronavirus. Dame un momentico, ya, ya vengo, espérate. Nino, Nino. Policía, policía, de noche y de día, de noche y de día, día bo... ¿A Alo, aló, Q, ¿dónde está mi hijo esa? a bailar, ya, yo me sé llame ese, llame, llame a Rafael Oscar y dígale que, que Jiménez ya llegó, ya está, ya está, es que el de el la Audi se era se caro caro Pablo, Pablo, el de la Audi era Pablo y la moto también, y la moto la cambió y el Audi creo que también lo tiene, perreíto no hasta dije, abajo. No lo dije, no lo dije, no, que es que Pablo Pablo como que no está en la casa hoy hermano. Pero ya así ve pues, llegó, llegó todo, llegó la justicia, hermano, llegó el FBI, no, que esta vuelta pues primo. El, el, el perrito hasta abajo y arriba Colombia y Argentina. Exacto. Exacto. Uy, pero ese pie, es como. Defendiendo la democracia, maestro. ¿Cómo? ¿Qué, qué es esta hermosura del héroe? Uy. <risa> Uf, con ganas, bombero. Con ganas, amigo. Pobre bombero, yo creo. Bueno, y me gané 40 mil en una carrerita. ¿Cómo? Pues yo me gané 35 mil BNECO. Muy justa la carrera. Muy pero los pues. pues. ¿A, ¿A qué lo van a llamar? Si sí, yo ya vendí todos esos carros. ¿Ya lo vendió? Él quería el morado, oh. sí, ya lo vendí. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cuándo van a abrir el concesionario? Uy, socio. Oh. Si, si yo fuera el del concesionario, mi hijo se mantendría abierto y yo mantendría sí, ya mi yo no soy. Sino que esos, yo no sé... Ah, Le tocó... Ya, es que puede ir a comprar... Pero si... Si sí está de bueno, Ay. si está abierto. No, yo creo que si sí está abierto. ¡Mijo, mijo! ¿Aló, No, recién vengo ahí, está Mijo, llámelo, llámelo, llámelo, dígale, dígale que que noticias es que ya todo se vendió. Me quiero comprar una motito, amigo. Exacto. No, ni... ¿Y cuánta plata tiene? La suficiente. Ah, Uy, excelente. no tan pinta. expresivo. <ríe> Demasiado. Sí, pero, ¿La van a abrir o cuándo la abren, amigo? No tienen un ¿no?, rayo, somos, ¿no? para abrirlas. No somos dos, no. No, no, no, nada no tenemos no. nada que ver con el concesionario. Ah, que entre, pero capaz de saber, a usted? Seguramente están abiertos. Pero si está, más abierto, no hay nadie, si está abierto y no hay nadie, igual puede comprar. Vea, usted vaya y si está abierto puede comprar. Tiene que tener la plata en la mano y puede comprar. Vaya revise si las puertas están abiertas, a veces están abiertas. Estoy diciendo que está cerrado. Ey, Andrés. Nosotros porque todavía tenemos convenio con esos taxistas. Mañana sí, No, yo creo. Bueno no ha cambiado mucho no es que lucho de María. No. Deberíamos cobrar ...Harto. Si sí, hay que quitarlo a nadie, está pagando ningún convenio. Ah, quita la mierda. Cancele, cancele no te. No, yo no tengo los permisos, me comprende. No. ¡Hombre! Solo el boss El jefe de jefe Oigan, ¿y qué van a poner el almacén de importante ahí, está okay? El patrón del bien. ¿En dónde? ¿Allá? Aquí, sí, allá, allá. No, una BNK terrible el Tulio, hermano No, Tulio, un man que Uy, chiquet quiso chiquet donar chiquet chiquet sangre, entonces le pusieron el local ahí, pero no Ajá. Solo por el nombre Tremendo. esa eh, pegue un salto, Tulio Creo que no, pero si no me puede conseguir al menos unos 200 y algo más, es que se los ya se Me lo están dejando a mí para yo venderse a unos uno. A usted feliz, Pagado, Ay, paga, Roberto. Paga, en paga. cuánto está vendiendo audio, hermano, yo voy sí. Oiga, 600 mil de una, 600 mil y de una los lleva. <ríe> no no pero está hermoso mano es, es... El... Hermano, hermano, es rey, hermano está hermoso mano está hermoso como lo vendieron es que lo que está muy barato no, como no lo vendieron de uno no parse no, no puede ser parce. Parce. No, no no hermoso hermoso parse hermoso parse parse parse no eso está muy caro parse el ya, niño pero veo pero en espera. ese oh, no. ¿Así está hablando con el niño ah, no así hablas el niño parse parse parse ay no parse parce. uy no parse quién no, quién quién quién parse quién ¿con quién está hablando ...estaba hablando con el... ...con el Oscar Rodríguez, algo así, hermano. ¿Y qué dijo de los era, No era Restrepo. Ah, es Restrepo. ¿Cómo, ¿Cómo que Restrepo? No, ah, no, ni no, Rodríguez, o sea, no Rodríguez. Ay, de Rodríguez. Si no, de... no lo distingo. Rodríguez. No, no se mató ...que le soltamos un carro para que lo probara... ...y se lo llevaba hasta no, 30 30 y volvía. No. Ah, ah, pues será ah, que la gente ah, paga ahora... ...por hacer ah, carreritas. Ah... Roberto, si quieres lo Yo le creo que caso. sí, yo creo que sí. Carreras, no, bueno, carreras, sí, porque sí, necesito. Si quiere ver nada vamos a buscar una rutica oh, y hola. cuadramos una por la más tardecito. Una que ahora, más, probar, no, ahora, una ahora, ahora, ahora, ahora me gané, ahora me gané cinco <risa> mil. Bueno, bueno, bueno. Vale, va, aposté, aposté diez mil, me gané 35 mil. Después, después, aposté 20.000 mil y perdí. <risa> ¿Sabes por, <risa> ¿sabe por qué perdí? Porque este hijo, puta, este hijo de puta perro Y el otro eh, perro... Pílase, que que es que voy muy engalocha Uy, zona Uy, que mato, oh. Uy, pero... Pero con carros ¿Cómo pegó el faso, amigo? Normales <risa> <Hey>. <risa> Ahora va a ir a unas carreras. qué neco Ey, mi socio, bien o no, Cuando estaba yo en la cárcel. <risas> ¿Qué noches tan largas para la prisión? Suenan los ah, pandores! Pero, pero no. ¡Uy, marija! ¡Ay, <risa> sí, huevón. ¡Lo vi y lo dejé de ver, huevón! <risa> se culió a Tulio, mijo, se culió a Tulio ey, ey, no los pise, no los pise, hermano, no los pise ¡Eh, respetar. respetada. Me, me voy a mover en el vehículo que está al lado ahí, por favor ni justo Eso al que parece, se parece ser cayó, el jefe lo rico. matan se mató a ver Tulio, weón okay. a ver a ver a ver a a ver a ver a ver a ¿Cuál te es, la, cuál te es la, mijo? me pasó? Ostras, caballero, ¿se encuentra bien? Hola, sí, sí, ¿yo qué hago aquí? Um, no lo sé, yo venía por la calle, encontré a, a su mano, sobresaliendo de, de ahí, de basura que estaba tirada como que en la calle, algo así, ¿Cómo? Y, y entonces pues le estaba usted ahí con otra persona que, que la estaba atendiendo, me imagino. Entonces pues los metí al autito que traigo y los acomodé ahí y los traje para acá, la verdad no sé qué les pasó O no sé dónde estaban ustedes, pero yo los encontré ahí Uy amigo, muy amable No se preocupe caballero, a lo cómo mejor el otro caballero o sea su amigo por ahí estaba No sé, por ahí lo han de entregar ahorita me imagino Uy. Eh, sí, sí cómo se llama? Eh, Kevin Tulio, ah, Tulio bueno. Hola, hola Entrar mismo, entra a ver Muy amable, amigo. Es que Roberto, mijo. Roberto es un bruto, mijo. Imagínate que. Imagínate que lo atropelló, weón. ¿no? ¿Cómo? Aló. Sí, mijo. Imagínate, pues. Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Uy, uy, uy, ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> sí, ya, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Uy, sí, por yo y por ese de Roberto, hermano, que es un animal, una bestia, listo, Eso. oh, bye, oh, oh, que pentó. aló, Q, dónde está mi hijo, no te das cuenta, y, y no te das cuenta que se llama lo tuyo, bueno, que descontrolla la ciudad, porque está tan descontrolada la ciudad, hermano. que ese pito me, me parece muy muy caramelo. Muestra más pito, pero, es, Peter, ¿pero en un tren esto. Pito pito, es que es demasiado bueno. Excelente excelente. Mano, bueno. se, se explotó mi se explotó. No, mi... No, vamos a dar una vuelta, claro. Todos los montes, todos los montes, todos los montes. ¿Todo ¿Todo eso eso. Mira, venes ahí, viene eso. Uno puede estar afuera. Sí, claro. Sí, sí, se puede. Uy, lo, ay. Mato, lo mato, lo mato, En mis ojos no, en mis ojos no, en mis ojos no En mis ojos, ay Dios mío Fue error de gafa, fue error de gafa ah, Pero por qué le pegas a mi carro, chandoso Que fue error de gafa Te mato, te mato, te va a pegar tu pepaso Te va a pegar... ¡Fuerro de cama, mano! ¡Fuerro de cama! ¡Fuerro de cama! ¿Y si nos detiene la policía? ¿Por qué? Dígame, dígame, problema duro. Decimos que somos más. ¡Uy! Bueno, ¿me escoltan o qué? No, no, vamos los, los cinco montados ahí. Que ah, se bueno, se bueno. Sí, pues, uy, uy, uy, uy. uy. <risa> Ay, mano. Espera, espera, espera, espera, espera. Todos para adentro, pa todos para adentro, todos para adentro, todos para adentro de acá. No, pero mira eso. No, estás locas. Venecos. Es que yo me quiero subir afuera si se puede. Se tiene que llenar el interior y sí, por ahí eso. se puede subir Pero es que estás loca, de ¿sí? por un no te... Se tiene que subir uno adelante Seguro. Sí. Yo quería me montaba aquí. De putera, me puta de montón. Perro, mache, pero. <risa> es que se tiene que hacer al lado de Tulio, justo al frente de Tulio y ahí le da. No. no aquí sí ya estoy llevado, aquí sí ya bailo Dígale a Manuel a ver si.. Mijo, mijo, se... no, te puedes montar sube? aquí adentro. Sí, sí. A esto no deja estar uno sin pistola. A ver, entonces ¿lo voy acá. No, es el lente. Ahí, Ahí está. está. Uy. Ay, ay. Uy, perdón. Ay, ay. ay. ay, ay, ay. Que caiga más tonto a mí. Qué ay, error tonto. de músculo. ¿Listo? Ya me voy. Sí. Pite, pite. <risa> Vamos para la estación de policía, ¿o qué? No, <risa> porque yo tengo una pistola a la mano y estoy en servicio uh. Dispárele, dispárele. <risa> <risa> no, es que ese pito me parece excelente Esto es contra vida, Tulio, mijo Sigue siendo contravía Acá doble y no va contravía Aquí sin sí no No hay nadie, no hay nadie No, creo que están en una atraco o algo así, no sé ¿Cómo? Va contravía No, como que importa. le gusta la contravía a mí no importa, es que es con un tumbo y es que le meten una multi, le meten una a mí. Ahí hay gente, ahí hay gente. Sí, ahí hay gente. Es el primo de, de, ¡Socio! de Daniel. Espera que le digo ¡Socio! que es. Socio. Socio. Socio. San Bernardo Volante Socio. Socio. Socio. Tiene que ver como con la B. Socio. ¡Socio! ¡Socio! Socio, ¿qué tal socio? ¿Qué amor? ¿Qué pasó? ¿Cómo que, cómo, cómo hay que amor, mío? Vea, vea, súbase, súbase así. ¿Cómo, cómo? <ríe> Dele a ver, músculo de. Ah, no lo deja. Dígale, ¿qué ah. a ver qué dice? Yo quiero ir, yo quiero ir a alza guarpearle un tiestazo. Tremendas gafas, mío, tremendas gafas de ese parcero. Venga, pues yo sé cómo montarme, espere. Ah, no, yo también <risa> quiero ir así. No, socia, no se pueden. si los conseguimos todos uno de estos? <risa> ¿Dónde? No, yo soy endeudado, Tulio. Yo, yo este no me yo, el mío. ¿Sí? ¿Tanto? <risa> sí, yo de un millón. Uy, a le... corra, corra. <risa> ya que sí, que estamos en el servicio, pues. Ahí lo salvé. Chivo mío, allá. Ahí yeah. hey, more, expandeamos, pues. Espera que toca a ¿no? sí, Yo, yo, yo ya, quiero ya. ir en la puerta. Ya, ya es more ah, so... y ah, no socio. Ah, son. se fueron bajados, puen. Aquí no hay nada. ahorita no, eso se los Ahorita, ahorita coge, porque mí. me añolamos. Venga, te venga, te <ríe> atiendo. Tulio, si quieres, le hace, Tulio. Hágale, mijo, Tulio, hágale, hágale, hágale, Bueno, vámonos. Yeah. Mm. Está atendiendo al Eucario Sorio, la plata. ¿Qué le va a hacer? Socio, ¿qué le va a hacer? <risa> que nada, <risa> que eh. lo repare, a ti locos. Ah, bueno, pero quítese ahí, loco. Dame, dame un mediquí, dame un. De ver un medikit de carros yo lo reparo De ver un medikit de carros Socio, venga pues que el pelado no se fan Socio Déjeme repararlo, déjame repararlo Por favor, yo quiero ir aprendiendo a man de Yo quiero ir aprendiendo de mecánica Mecánica baja Por favor, ahora que... Bájese, bájese, ocario, bájese No, regálame un mediquín, no Por eso se tiene que bajar para dárselo Se baja o lo bajo mijo? Bájese para dárselo y el de la televisión se va a poner a grabar, parece El caballero ya sabrá o que se baje. Solo dado que yo lo quiero atender Ay, guarde eso Ay, me equivoqué de músculo yo no quiero atender. No se monte, no se monte. <risa> Aló, vale. Q. No, no quiero atender. Sí, ni siquiera qué... es mecánico. Yo no. enseñé a él. no. <risa> no, <risa> Si, sí, el malpiloto rojo yo, yo, si, sí, el malpiloto rojo yo <risa> Entonces que necesito a mi Si, si, si Se dopo Tulio, <risa> Tulio, me va a presar, me va a un carro hermano Si, sí, pero tienes que traquearlo tengo que ir, tengo que ir por Daniel y por, por Jiménez que Ahí se atropelló, que, que se mataron Vamos, vamos, vamos. Aló, ¿dónde está? ¿dónde está? Yo me quiero ir en la puerta sí. Ah, su camioneta volvió la vida, antes ah, no necesita nada Ah, excelente Bueno, ¿sí ¿cómo hago para irme en la puerta? Deja oh, que el conductor me... se suba Se, se voltea va a Y que el más piloto soy yo, en taller, en taller ¿Se va a subir o no? Ey, ey, ey, no, ey, no me vi. No grite, pues, no grite, pues. Auto, ¿Se va a subir o no? Uh, ey, cálmese, pues. Ah, güey, Tulio, Tulio. Tulio, como un tuyo, capo. Tulio parece un capo italiano. ¿Qué? ¿Qué es ¿Tullo? ¿Tullo un capo ¿Italiano? ¿Con qué? ¿Con ¿tú? la pistola? Ay, este maricón. Sí, con el tra. Me va a matar, me mató. Ay, eso! Ay, ay. O sea, los tomos le quitaron los, los kits, Ey, los tomos le quitaron los medikits y las vendas. Oh, qué cagado. Tenía bacana. 10 medikits y 8 vendas. Vaya forma, vaya forma, mía. No, eso es re ilegal. Ey, se va a subir el pinche, el pinche piloto de mierda, o no. Ey ey ey ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, está muy bien el Respete. O se va a salir de este servillo, si sí creo. Le va a dar piso, mía. Hay quien va a manejar. Venga a ver, venga para acá, venga para acá. A mis ya los conozco, ¿para qué ponen máscara como bien vos Nino, boss, nino, nino, Nino, No sabe quién somos... <risa> Tan chistoso. Nino, Nino, Nino, Nino. Nino, Nino, Nino, Nino. Guarde eso, rey. Ey, no, suélteme pues. <risa> qué del gilipollas que estamos viendo tratando la live. <risa> Hielo a la Comi. A vale, ah, 30, 30, vale. 30, 30, 30, Venga, venga, vamos al hospital, apagamos al hospital. Me va a estar caso para mí. Roy Legal es en servicio. Ay, locario. Ay, que cadame, tío. Primo. El primo no está, primo. Cuidado con el que va el... ¡Primo! Ay hey, cuchito, que ya pues, rápido, papi, que no tenemos todo el día. Me tienen, pe... <ríe> cuchito, me tienen que ir a pelar. Me tienen que <ríe> <me ríe> ir a pelar. <ríe> Uy, llegó a trabajo. <ríe> Hágale pues! Ay, pues, soltame que yo voy a cascar. Soltame que lo voy a cascar. Soltame, soltame. <ríe> soltame. Están muy alento, soltame. Uy. Soltame que me vuelo. Ay, como le pega al tanque y explotemos. Ay, chita, chita, a eche la sal. Y este viene de aquí. ¡Va a atender los viejo gay! <risa> Venga, vengamos, vengamos a la 30-30 uh, y le vamos allá. Uy no, ¡Uy no! ¡Uy <risa> no! No, le toca salir de servicio, ¿no? Sí, salgamos de servicio. No, pero Uy, me pegaron un poco. <risa> me pegaron un poco. <risa> <risa> ¿Qué gente. Qué oh, Uy, lo mató <risa> Ay, Lo mató Esto es un Ahí va a venir. Entrega los topa, yo doy un tiro. ¿Quién está? Me van Están atacando, si alguno están atacando, estamos bajo ataque. <risa> ¡Llegó policía! ¿Dónde salga el secuestro? Daniel, Daniel Dígame, dígame Suga, suga, suga ¿Me voy a mi G, me voy a mi jefe o qué? No, venga, venga Suba así Suba, suba, suba, suba, suba No, suba hacia el otro lado, yo me quiero ir arriba eso es frío. wow wow wow wow wow wow wow wow wow ¡Ay, ¡Ay, ¿Para qué se. <risa> Pero para que pueda hablar, para que pueda hablar ¡Cabrón, ¿Para? soltame! <risa> <risa> Lo secuestra Voy a seguir dando bala Al que me atrae se le ha pegado ¡Ay! un tiro Ay, perdón. perdón. el casco? Es Ay, que me atrae mía, le va a ha mía, un tiro mía, mía. <risa> <risa> Eh Yo Danielito mijo, ¿dónde está? ¿dónde está mi hija? Como uno para el norte ¿Y eso? ¿Cómo que los están secuestrando a mi hijo? ¿Cómo? Se está viendo, güey, se está viendo. No fui, no fui. Cucho, cucho, cucho, Daniel, Daniel justo me acabo de llamar hermano antes de que le quitan las comunicaciones. Lo está secuestrando, lo está secuestrando. Oigan. No, sí, secuestrándome, pero a mí. No, no, no, en eso no corremos, no caemos caso. todo en ese que más traquete, más traquete Ey, no pero amor, suerte pues yo me voy en una ventana ando o a gimba. vamos vamos suerte él se me que yo quiero ir a una ventana por favor por favor mijo por favor amor. voy a llamar a Daniel para ver dónde está no no pero, no no, no, no. Que le, quitaron le cortaron las comunicaciones maque, maque. Coja la autopista, coja la autopista y derecho. La de la derecha, acá la derecha, derecha. Y ya. Ay, se cayó. Se lo esculió, <ríe> Súbase, súbase. Ay. Ay. Lo mató. No veo. Suba hacia adentro, suba hacia adentro. Uh -huh yo quiero montarme no me suélteme vamos a poner árboles, verán parce lo secuestraron a todos a los dos a los dos como que lo secuestraron porque Jiménez también tampoco tiene como comunicaciones póngale la cinta aquí a este muchacho me escuchan uy ay se ponga yo digo no, saca la cabeza, zum, <risa> aló, Q ya, ya, ¿qué pasó? Cinco camionetas. Ah. Pero ya, ya lo soltaron, ya lo soltaron ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos por ustedes, vamos por ustedes, vamos, usted, vamos, vamos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? Cinco personas, cinco personas, vamos por ustedes ¿Dónde? ¿Dónde? Son, son diez... Ay, ven, eh, así ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Que mande Uy? Manda, mande Uy, mande Uy, mande Uy, mande Uy, que de pronto, de pronto vamos Chicos Mira, que son como 10. Parece que lo soltaron, pero que, que, que le empezaron a dar bala. No le creas. ¿Les dieron bala? Sí, como que lo soltaron. Se le da músculo ese, ese. a ese. Se murió. Se murió, se murió. Oye, y el otro también se cayó. ¿Quién es José Antonio? Ay, también se Ay, cayó. No. ¿Por qué? ¿Se mató esa marica? No puede ser. No, pardi, y es que hay que esperar por el acá porque después lo va peor. Ay, no. Pero es que yo creo que no es él. No, esperemos, esperemos, los por acá, que pesado. Ay, yo a acá que esto es la mitad de la vida, mijo. Parte de manejar este totezote. Pero si sí es él, si sí, sí es José Antonio. Si, sí, parece no es que ya no, tengo, ya no lo tengo en el coso. Después Oye, este no... carro como que tiene el close alto no Esperémelo por acá. Uy, así Llo. sí me veo como un capo. Eh, peligroso, peligroso. No faltan los dos manes en la puerta. <risa> este, este cliente se demora Otros media horita no me pregunto por eso. Hay que escribirle al fondo, No sé Asaltemos a estos que están Dios, en el banco Dios mío, ya perdí los 20.000 que perdí ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Voy a ver por pues, la Mercedes Un pico, o qué? Pique, Falta, dónde, taller, falta ayer, taller, falta ayer al taller, mijo Sí, mijo, sí falta Le he ganado Uy F <ríe> <Sí>. <ríe> El Tesla corre más que este Ya llegó el Tesla. <ríe> Uy, nos disparan Uy, va a llegar policía. No. Okay, no. <risas> Ahora <risas> <risa> <risas> sí, dispararon. Se dispararon. <risas> sí, sí, a las llantas. <risas> <Ay, risas> yo reloco, la yo pensé bro, que ellos habían Vamos. disparado.